Muy buenos días, ante todo quiero dar las gracias al equipo de Nudos del Conocimiento por la iniciativa de este segundo congreso internacional. La comunicación que presento se llama El liderazgo distribuido en las escuelas públicas de Madrid, España. Un análisis descriptivo. Introducción. La dirección escolar tradicional ha cambiado. El liderazgo en el pasado se percibía como una visión heroica, individual y jerárquica de influencia basada en el poder posicional. Al analizar el contexto y la situación en España, han coexistido dos modelos: uno funcional burocrático de dirección y uno corporativo, no antagónico del anterior. El sistema educativo español atraviesa por un periodo de tránsito de una gestión burocrática a un liderazgo educativo. Urge la necesidad de una dirección escolar con mayor autonomía y responsabilidad para implementar reformas de políticas en las escuelas y las aulas que mejoren el rendimiento escolar. El liderazgo distribuido se define, según muchos investigadores, como un nuevo estilo de liderazgo o un liderazgo emergente, que por su naturaleza promueve su propia sociabilización y distribución en el conjunto. El liderazgo distribuido es un poderoso imán que atrae a los profesionales académicos, los responsables políticos de las reformas, debido a que al parecer es una aparente solución para la intensificación de la dirección de trabajo. Esto se suma a los inherentes supuestos éticos, democráticos y morales y de justicia social acompañados por nociones asumidas de una distribución justa y democrática. En esta investigación se parte de la pregunta siguiente. ¿Cómo es la percepción del liderazgo distribuido en los líderes formales e informales de las Escuelas Públicas de Madrid. Se enmarca en mejorar y dar a conocer el trabajo del equipo directivo, para lo cual es importante conocer qué hacen y cómo lo hacen, con el fin de identificar las actuaciones y evaluar la incidencia positiva en el desempeño de los estudiantes, la escuela y la comunidad. El objetivo principal es caracterizar el ejercicio de liderazgo distribuido del equipo directivo de las escuelas públicas de Madrid en cada una de las cuatro dimensiones desarrolladas, como son prácticas de liderazgo distribuido, decisiones compartidas, misión, visión y metas compartidas. La investigación es descriptiva. Se intenta caracterizar el ejercicio del liderazgo distribuido en cada una de las cuatro dimensiones y precisar la sinergia que se establece entre ellas. Así como detectar cómo se manifiesta en función de las variables como género, edad, experiencia laboral, experiencia en el cargo y modo de acceso a la dirección. Se usó la triangulación de datos cuyo fundamento se centra en la idea de que los métodos son instrumentos para investigar un problema y facilitar su entendimiento. En este caso, puede ser utilizada ya que tenemos las mismas variables. Por ende, se pueden cruzar datos, relacionar ideas, contradecir información, mejorar o subsanar la debilidad de alguno de los instrumentos. Basados en estos casos, criterios se triangularon los datos en dos grupos, el grupo 1 conformado por los directores y directoras y el grupo 2 por los jefes y jefas de estudio. La población, según la información recabada y proporcionada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en el momento de la investigación estaba conformada por un universo de 243 escuelas públicas. La muestra final quedó, quedó conformada por 71 escuelas, compuesta por 132 directivos y directivas. Para el grupo de los directores, 71. Y para el grupo de los jefes de estudios, 61. Para la recolección de los datos, se diseñó una escala Linker ad hoc denominada percepciones de las dimensiones del liderazgo distribuido de los directivos y directivas escolares. La escala tenía cinco alternativas de respuesta. En la tabla se presenta la alfa de compras de cada una de las dimensiones, los ítems y sus valores. El rigor científico de los resultados obtenidos por medio de la escala Viene determinado por el cumplimiento de las características psicométricas de validez y fiabilidad. La validez de constructo se trabajó inicialmente con la tabla de operacionalización, dimensiones e indicadores de las variables de liderazgo distribuido, para garantizar que cada ítem se correspondiera con algún indicador. Luego de la prueba piloto, se calculó la validez estructural por medio de una correlación entre cada sinergia y el total del liderazgo distribuido. También se calculó la correlación entre las distintas sinergias y el total de la prueba. Se utilizó el coeficiente de correlación Rhodes-Fermant, que es el apropiado para instrumentos en nivel de medición ordinal. En la presente lámina se presenta la gráfica de los datos de la tabla para los directores y jefes de estudio. Del análisis descriptivo de la variable global por escuela se concluye que los directivos y las directivas tienden a interactuar con los líderes formales, informales, los seguidores y los diferentes actores pertenecientes a al contexto de la escuela y la comunidad. También se propicia la distribución social de la influencia en el grupo y se delegan funciones de dirección, orientación, la toma de decisiones, las tareas y los compromisos que guían y dan sentido a la organización. Esto se demuestra al observar que no existen escuelas con el mínimo puntaje. Significa que el grupo de escuelas es homogéneo en cuanto al liderazgo distribuido. En relación a la triangulación de los datos, las prácticas de liderazgo distribuido demuestran que es donde mejor se desempeñaban los directivos y las directivas en general. Ambos grupos tienden a distribuir las tareas en función de las competencias y habilidades de quienes trabajaban con ellos se inclinaban a delegar aspectos del trabajo y fomentaban el surgimiento de otros líderes dentro de la organización, como una forma de abordar tareas complejas y lograr las metas institucionales. Conclusiones. La autoridad formal es distribuida en la mayoría de las organizaciones escolares. Esto quedó demostrado al analizar la frecuencia y porcentajes en la categoría de liderazgo distribuido sobre la base de los datos que se presentan en la figura. Se observa que un 80,26% es alto, 11,27% medio y 8,45% muy alto. No se evidenciaron valores bajos. La mayoría de los directores y directores estaban de acuerdo con las prácticas de liderazgo distribuido. Como conclusión metodológica, la metodología empleada y el rigor científico de los resultados obtenidos por medio de la escala determinó el cumplimiento de las características psicométricas de validez y fiabilidad. Todos los ítems de la escala han pasado por un exhaustivo proceso de revisión, tanto en su formulación semántica y sintáctica, como en el propio contenido de limitación del constructo. Los indicadores demuestran que el instrumento diseñado posee un elevado índice de validez y confiabilidad. Por último, estos resultados evidenciaron que las escuelas públicas madrileñas analizadas se encontraban muy lejos de los modelos tradicionales, en donde el equipo directivo de liderazgo se constituye exclusivamente por personal docente, calificado y por lo regular incluye al director apoyado por los maestros.